El alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, consideró que la gestión que preside se ha caracterizado por su visión de modernizar y desarrollar la ciudad. Bueno, nuestra gestión nosotros hemos iniciado con una visión clara de lo que debe desarrollarse en San Francisco de Macorís. Eh, por este hecho, hay muchas cosas que al llegar estaban destruidas, otras sin un perfil que permitiera convertir a esta ciudad en una metrópoli ¿no? para que no se accidenten quienes andan en motores no se pinchen las gomas de los que andan en el carro no haya accidente y también pues no inunden la ciudad cuando llueve este es un caso que ha sido superado ya hasta aquí cuando llovía eh, pues teníamos el problema de la inundación y de que los vehículos se quedaban a mitad de la calle entre otros aspectos nosotros hemos ido a muchos sectores hacer con tenes aceras, también ha firmado de calles. Esto ha revalidado y ha desarrollado y ha elevado la pluralidad de estos sectores, los cuales hoy lo disfrutan de otro ambiente. Expresó que la gestión que lo presida pueda continuar las obras que se queden inconclusas para seguir con el desarrollo de la ciudad de San Francisco de Macorís. Falta mucho, hay mucha situación en San Francisco de Macorís. Nosotros hemos iniciado hasta que termine nuestra gestión y que quien venga continúe con ese perfil con esa guía de desarrollo para que esta ciudad siga creciendo eh, todo esto eh, es importante junto a la visión de la seriedad, de la transparencia que somos únicos, la primera oficina que ha inaugurado el Estado Dominicano eh, porque todos sus actos administrativos lo, lo concilia y lo, de manera transparente lo manda la Cámara de Cuentas Contraloría, la Dirección de Contabilidad Gubernamental a Presupuesto. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.